¿Cansado de caer en falacias? Lo que usted necesita es el falaciador 3000. Soy Ray Pember, experto en falaciología. Si no quiere quedar como alguien ignorante que pierde todos sus debates, le tenemos la solución. Este revolucionario producto comprobado por el mismísimo Will Smith, le garantizará éxito. Y si usted no confía en Will Smith, déjeme decirle que comete un gran error. El falaciador 3000 le permitirá detectar cualquier tipo de falacia gracias a su tecnología de punta brasileña que recibe ondas de ultrasonido emitidas del debatiente, encontrando así las falacias. Ahora les mostraremos algunos ejemplos de cómo funciona el falaciador 3000. Juan estaba discutiendo con su novia y gracias al falaciador 3000, tuvo la razón. También, Ana estaba reclamándole a su jefe un aumento y logró obtenerlo. Si aún duda de este revolucionario producto, le garantizamos que dentro de poco estará debatiendo con Ben Shafiro y Jordan Peterson. Donde seguro usted ganará en los argumentos. Si llama ya, le daremos un segundo detector de manipulaciones completamente gratis. Llame ahora al 7777. Ah, si en verdad vas a llamar a nuestro totalmente real número o estás interesado en comprar nuestro producto, Has caído en una de las distintas falacias y estrategias de manipulación que exageramos a propósito con la intención de que se notaran más. Como por ejemplo la de que te quedarás solo y perderás todos tus debates. Esta es una falacia que apela al temor ya que no tenemos ningún argumento para sustentar nuestra idea y solo depende del temor que le genere la persona para ganarnos su favor. Mi intención como guionista era recalcar de una manera clara las estrategias de manipulación y las falacias. Por eso leímos el infomercial ya que nos dimos cuenta que era una manera muy sencilla de mostrar los ejemplos de estos actos, gracias a que esto suele ocurrir en los mismos infomerciales, lo cual es preocupante, ya que demuestra que es muy fácil encontrarse con las manipulaciones. Un ejemplo de lo que pusimos anteriormente es que si no confías en Will Smith, cometías un grave error. Es una manera de manipular, ya que intenta que sucumbas a la presión para seguir lo que digamos. Haciendo este infomercial yo hacía el típico personaje que es incapaz de realizar la tarea más simple, siempre se equivoca. Pero si analizábamos el contexto del personaje que era frente a las falacias, nos daremos cuenta que de hecho muy poca gente se da cuenta de las falacias. Oh, cae muy fácilmente. Pero, pero aún, peor aún, hay gente que cae muy fácilmente a las estrategias de manipulación, cosa que pasa en este mismo infomercial. Te hablan de que si compras este producto próximamente estarás discutiendo con Jordan Peterson y Ben Shapiro. Eso es falso, es una... Falsa promesa, porque te están diciendo, si sigues nuestro camino tendrás éxito, si no, no lo tendrás. Y eso es falso. Ya saben compañeros, la próxima vez que escuchen cosas como que Will Smith sabe de falaciología, duden mucho, porque se usa la falacia de autoridad, donde pues el sujeto supera el argumento. Les deseamos las mejores de las suertes, y esperamos que la próxima vez puedan discernir falacias y manipulaciones de la mejor manera.